¿Cómo tener manos ágiles en la guitarra, incluso si crees que tienes las manos torpes? En este vídeo vamos a darle respuesta a esta pregunta. Quédate hasta el final, si no te lo quieres perder. Y si aún no te has suscrito al canal, no olvides suscribirte. Vamos a por ello. Hola a todos, hola a todas. En este vídeo vamos a aprender cómo tener las manos ágiles y para tener las manos ágiles, ¿qué debemos hacer? Una de las cosas más importantes para conseguir manos ágiles, es decir, que se muevan sobre todo en la parte de los acordes del mástil que se muevan con soltura, tenemos que realizar práctica diaria. ¿Por qué práctica diaria? Porque la práctica, como dice la frase, hace al maestro. La práctica es necesaria para que cada día los músculos de los dedos vayan trabajando y vayan adquiriendo mayor soltura, por ejemplo. Yo el primer día que empecé a tocar la guitarra no tenía la desenvoltura para poder moverme de esa forma por el, por el mástil. Pero a medida que voy practicando, voy aumentando cada vez la agilidad de los dedos. El primer día lo más seguro es que tengas que estar constantemente mirando dónde pones cada uno de los dedos en ambos lados. Y tengas que estar fijándote mucho en cuál es su posición, si lo estás pulsando correctamente. Pero a medida que vas practicando vas adquiriendo soltura, incluso vas a llegar a un momento en el que no tengas que mirar a la mano porque irá automatizado, habrás adquirido ese movimiento en el cerebro. Por eso se dice que los músicos, tanto pionistas como guitarristas, desarrollan partes nuevas del cerebro porque están trabajando áreas musculares en la mano, esto es necesario practicar diariamente para desarrollar ese área en el cerebro, pero las manos torpes son cuestión de que aún no se ha trabajado lo suficiente, aún no se ha practicado lo suficiente para tener esa soltura que es necesaria y que estamos buscando con la guitarra. Espero que realices ejercicios específicos porque eso es lo que más te va a ayudar, practicar diariamente y realizar esos ejercicios. Espero que este vídeo te haya aportado valor, si aún no te has suscrito al canal no olvides suscribirte, activar la campanita con las notificaciones porque cada día estoy subiendo mucho contenido para que sigas aprendiendo este maravilloso camino que es la guitarra nos vemos en el próximo vídeo, un saludo, hasta luego.